Antes de comenzar el video, quiero mandarle un saludo a Belén Estudio U. También a Iconic Face GG. GG. <ríe> y pues también a Shadi El Erizo o Shadi Teherston, algo así. <ríe> Igual un saludo a Michael Benítez. Igual o también a David Herrera. Bueno, también a Salazar, Krisada. Alexander. Perdón También un saludo a Yerlin Cortes <ríe> También a Yesenia Rodríguez Orea 40TP <ríe> Un saludo gracias por comentarlo un saludo igualmente a Yuli12 con su pequeña historia. Me encantó, me... <ríe> me, me, me y si sí, amigos, si sí, voy a ser tu amigo. También ahí mis Sonic lo son <ríe> y son. Continuemos. Y no puede faltar el último comentario. Pablo Escobar. Bueno, continuemos con el capítulo de hoy. La traeré de regreso esta noche mientras la luna todavía esté llena, es lo que ella hubiera querido ¿Estás seguro de que eso es lo que ella hubiese querido? Lo sé mejor que nadie, creo que sé lo que ella quería y no voy a permitir que una mocosa rosada me impida cumplir su sueño Son sueños de ella o tuyos Me voy de aquí. Uh, eh, espera, Shadow. Yo, yo... Ah, espero que funcione. Buena suerte. ¿Qué haz, control? Que hecho. Espero que sepas lo que estás haciendo Hey Ames, ¿aún sigues aquí? Oh. Uh, sí, estaba a punto de irme a casa en realidad ¿No se suponía que Shadow estaría contigo? Sobre eso... Ah. Tenía algo importante que hacer Entonces, ¿te abandonó? Y Básicamente sí Está... Excelente... Oye Tails, tu computadora se está apagando Es el radar del equipo Uno de nuestros amigos está en problemas ¿Desde cuándo tienes un radar de equipo? Tenía a todos desconcertados Para que pudiéramos rastrear su ubicación Después de los acontecimientos con Infinite era una forma más práctica de asegurarse de que todos estuvieran a salvo Ok, ¿quién está en problemas ahora? ¡Es Amy! Se ve bastante mal, su pulso sigue funcionando pero parece que se fracturó la columna vertebral Será mejor que vayas si y la ayudes Pensé que Shadow estaría con ella en este momento No puedo creer que haya dejado que esto sucediera ¿Y ¿Ella todavía está en la base de Eggman? Sí, pero no veo el rastreador de Shadow, debió haberse ido Me voy a adelantar, nos vemos allí amigo No hay otra salida. No es nada personal. Solo es por negocios. Por, por favor... ¡Para! ¡Amy! Hazte a un lado, o yo... ¿O tú qué? ¿Asumirás a ambos por nosotros? El telón está arriba, Infinite. Sabemos tu pequeño secreto. ¿Disculpa? Sin un rubí fantasma que funcione, todo lo que puedes hacer es alucinaciones. Tienes que depender de tu propia fuerza. Como lo escuchaste, Tails se dio cuenta de todo hace poco. En otras palabras... Eres débil. <susurra> si te vas ahora y entregas el rubí fantasma, esta vez te dejaremos ir No queremos problemas Quédate quieta Amy Solo harás que empeore No voy a renunciar al rubí Tendrás que tomarlo de mis manos frías y muertas Parece que nuestro amigo necesita un poco de persuasión Tails Llévate a Amy al hospital lo más rápido que puedas Pero... ¡Sonic! Cuento contigo amigo Buena suerte Sonic oh, oh, oh, ¿tí, tí? Oh, llegué aquí? Oh, bien, despertaste ¿Hace ah, sí, cuándo estoy aquí? Cerca de cuatro horas Tails dijo que te desmayaste en el vuelo hacia aquí Los médicos encontraron una columna fracturada y te operaron Y aquí estamos ahora Sinceramente no puedo creer que Shadow te haya abandonado así. Ya le he dado una severa conversación. No debería haberte dejado sin protección. Y sí, bueno, no es su culpa. El que tenga algo importante que hacer. Bueno, al menos vino a ver cómo estabas. Si sí, a ese pedazo de mierda le queda algo de honor. Sin embargo, trajo una chica. Ella es... un poco extraña. Imagino que sería un bicho raro. Debería querer patearle la cara ahora mismo. No lo no veo sonreír así... Eso... me hace feliz. Ella... definitivamente valió la pena.